Check, check, check, check. Uh, eh. Estoy empujando las agujas del reloj para el otro lado. Mediodía de lujuria y rencor. Quieren robarme la flor. Le falta barrio para no temblar cuando suena el tambor. Tambora, se están quejando y ya les di la hora. La próxima le hago la sombra al guía. Hasta que aprendas como mueren miles todo el día, mientras vivís en la mierda, las bases más finas, la ropa en la cuerda, tu cuartada ya no cuarta más, tiene toda la piel cuarteada, siempre un cielo anestesiado, la más bonita nunca llega al salón, acostumbrado al dolor desordenado. Las piernas que apuntaban por un plan mejor, hoy recorren periferia, panza fría es otra labor. Ganar la plata sin perder la fe. Sueño de ser alien, vaya por la orilla, así que Dios le acompañe. Uh, quizá ese día nos encuentre más grande, con la piel más vieja, la cabeza fría. Uh, ya me vi una media mitad y toda esa mierda pesta, como me decía. Uh, tanto no le va a molestar si llegó de día. S-A-E-Z, -S uh, sabe que lo hacemos sonar. Hey. Tanto no le va a molestar, no le va a molestar, Tanto no le va, no va a molestar, como me decían... Buscando que en la batea de esa más Mala puntería, no te has equivocado. Todo es presente para el que vive pasado. Nadie te pega, corte, fuca, cierro candado. Conocí más que tiritar Julio Polar, batalla escolar, salir vivo del lugar Entiendo a los demás pero no comparto Esa peli va a fallar solo por el reparto Curo el amor con sacrificio Es puro el color rojo que brota de ese orificio Al borde del desquicio cuando nada sale Y es cuando todo vale por un nuevo inicio Guía inclusiva pero escéptica Contradicciones que no aceptan réplica Ay. Prejuicios que no prescriben Ni quienes escriben Con esa moral profética Mi lenguaje coloquial se critica Todo se manipula pero no se explica El detrás de cámara también se edita Se suben al caballo pero es una calecita El Coyote tiene nuevo sponsor de Dinamita Ahora enemigos que me evitan varitas para la selección de pistas su y púa desentierran a Están listas para que sus sentimientos se despistan A la mirada del artista Pero el engaño está a la pista Ni él sabe de arte, ni ella de conquistas